De acuerdo con las declaraciones del encargado provincial Duarte de Obras Públicas con asiento en esta ciudad, en la semana en curso iniciarán el asfaltado en diferentes sectores de San Francisco de Macorís. Ya en esta, esta semana nosotros tenemos la seguridad que van a empezar a asfaltar las calles de San Francisco. El gobernador civil. Sí, sí de Duarte ha hecho mucho hincapié sobre ese caso y ha hecho toda la inteligencia posible junto a nosotros para que esto sea una realidad. Y me puso la semana que comienza ¿se entonces el pasado, ¿Están, están llegando los equipos. Sí, ya están llegando los equipos, ya tenemos la pavimentadora y la patana salió a buscar a otros equipos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.